Bájala y regístrate ya para que participes en el verano eléctrico y ganar premios adicionales al instante.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 Demos comienzo a los sorteos de esta noche. El primero es el Pega 2. Boleto en mano si jugó Pega 2. Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha. El primero para el Pega 2 es el 9. El 9, el segundo. Anótelo, es el 3. El 3, el número ganador del Pega 2 es el 9-3. Repito, el número ganador, el 93. Veamos los números del Pega 3. Busque su boleto si hubo Pega 3 Para el sorteo de noche, mucha suerte Esta noche comienza Con el 7 El 7, el segundo Es el 9 El 9 y cerrando Pega 3 Es el 2 El 2, el número ganador Esta noche en Pega 3 Es el 792 Repito, el número ganador El 792 Veamos ahora Los números del Pega 4 a los jugadores de Pega 4, mucha suerte. Vamos a ver los cuatro números ganadores. Esta noche comienza con el 5. El 5, el segundo. Llegó, es el 7. El 7, el tercero. Anótelo, es el 2. El 2. Y cerrando, Pega 4 es el 8. El 8. El número ganador de Pega 4 es 5728. Repito, el número ganador el 5728. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante. Y el número del multiplicador es el 3. El 3. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que esta noche juega un premio de 620 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Cayeron los bolos suerte a los que ya tienen su jugada en manos recuerde que ahora con loto cash el premio se lo lleva en un solo pago, llega el primero es el 13 el 13, el segundo es el 3 el 3 el tercero está aquí es el 28 el 28 el cuarto es el 5, el 5 el quinto en camino llegó es el 4 el 4 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash esta noche. Anótelo, es el 7, el 7. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 13, 3, 28, 5, 4 y el Bolo Cash fue el 7. Cerramos con el sorteo de doble revancha que esta noche juega un premio de 320 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de Lotto Cash con doble revancha. Su segunda oportunidad, vamos a ver. Comienza con el 4, el 4. El segundo es el 25, el 25. El tercero es el 7, el 7. El cuarto es el 1, el 1, el 3 quinto es el 26, el 26 y conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha, es el 4, el 4, los números ganadores esta noche en doble revancha son 4, 25, 7, 1, 26 y el bolo cash fue el 4, muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche, para más información visita,